10 razones por el sí 10 razones por el sí Estudienselo, discútanlo y explíquenlo a los demás a los campesinos, a las mujeres, a los pescadores, a los trabajadores a alguien que esté dudando, léanle esto primero, ¿qué es una enmienda aquí está la explicación hay gente que todavía no sabe que es una enmienda cuando yo digo, yo me enmendo, voy a, enmendar, voy a enmendar un error, voy a corregir, es como una corrección. Eso es, ¿por qué? Porque se cometió el error hace nueve años de restringir los derechos políticos del pueblo, limitando a dos periodos el mandato máximo, dos periodos. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó eso que y como en España, ahí no hay limitación de periodo, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ¿eh? En Estados Unidos, hasta hace pocas décadas, tampoco había restricción. Y hoy me enteré por la prensa que un diputado, un representante del Congreso de Estados Unidos, lo leí esta mañana, Reyes, ¿tú lo leí? Por aquí lo tengo, noticia fresca. A ver si me dan la noticia por ahí, yo la leí ahora en el avión cuando veníamos. Un representante al Congreso de Estados Unidos ha pedido o va a pedir al Congreso de los Estados Unidos que eliminen la restricción que allá también tienen de dos periodos. Bueno, Allá ellos, si la aprueban o no, esa es una cuestión que no nos compete a nosotros. Eso le corresponde a cada pueblo. Pero yo les pido, no por mí, por la nueva democracia socialista, por el impulso de la revolución, por el futuro, que vayamos todos, que no se quede nadie a votar por el sí y logremos una gran victoria. Aquí está, informaciones internacionales. Leo, les leo esto. El legislador José Serrano, esto salió por la prensa internacional, AOL News. El legislador José Serrano introdujo en el Congreso de Estados Unidos una solicitud para abolir la enmienda 22 de la constitución norteamericana fíjense ellos tenían periodo sin restricción hicieron una enmienda no sé en qué año la número 22 que estableció máximo dos periodos ahora este legislador está pidiendo que se elimine la enmienda 22 ¿para qué? ¿para qué? quien sea el presidente, pueda tener la oportunidad de ser postulado de nuevo. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Ahora me estoy enterando que lo están haciendo también en los Estados Unidos. Ahora eso depende de cada pueblo. Al pueblo venezolano yo le pido, vamos por el sí. La pregunta, aprueba usted la enmienda de los artículos ya mencionados tramitado por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo, con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular bueno digamos todos sí preparémonos para ganar esa batalla con una gran mayoría por el sí y para tal efecto yo voy a juramentarlos a todos ustedes en este momento compañeros, compañeras, camaradas ustedes los misioneros, las misioneras de Misión Sucre Misión Riva Barrio Adentro Mercal, Madres del Barrio, Robinson De los Estados Bolívar Se ve que no han comido zapuara hoy Estado Bolívar Sucre Del Tamacuro Anzuategui, Monaga, bueno, todo el oriente del país. Que vivan los orientales y las orientales. Vamos a jurar como juró Bolívar en el Monte Sacro. Juro por el Dios de mis padres. Juro por ellos juro por mis hijos juro por mi patria juro por mi honor juro por la revolución juro por el socialismo juro por los mártires juro por el futuro juro por la alegría por la fe juro por cristo que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma como misionero, como misionera de los comités, por el sí, del frente social, de las misiones, hasta que aprobemos la enmienda constitucional. Y abramos el camino a la democracia nueva, donde solo el pueblo sea el soberano. Por la victoria, por el sí, lo juro, patria, socialismo, venceremos, que Dios los bendiga. Vamos pues a la batalla y a la victoria. Buenas tardes compañera, buenas tardes compañeros. Comandante, comandante Hugo Chávez, quien juramento a los comités por el sí de los frentes de las misiones sociales en este acto que se realizó en el complejo polideportivo libertador Simón Bolívar de Barcelona. El presidente. Eh, llamó a los dirigentes políticos a involucrarse de lleno y a conciencia en la batalla por la revolución y por la aprobación de la enmienda constitucional que otorga mayor poder al pueblo venezolano. Nosotros con esta información despedimos este pase por el Sistema Nacional de Medios Públicos desde el Estado de anzoátegui.